Hola mis hermosas, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les voy a compartir estos hermosos peinados pueden utilizarlos para clases virtuales, para ir al colegio. En fin, estos peinaditos están muy lindos y lo mejor de todo es que están muy fáciles de hacer. Así que para nuestro primer peinadito estamos haciendo aquí dos trencitas. Esta trenza es la trencita básica de tres cabos que todas sabemos hacer. Una vez esto está listo, vamos a darle la vuelta entera y nuevamente las vamos a colocar con las comitas hacia abajo. La idea de esto es formar más o menos un corazón. Sí, vamos a formar un corazón con nuestro propio cabello. Si ustedes quieren lo pueden dejar así, si tienen flequillo eso está muy bien. Y si no lo pueden hacer de esta otra forma, vamos a hacer un enrolladito y vamos a tapar lo que es prácticamente la gomita. Este es otro peinadito súper super express, vamos a tomar un mechoncito en la parte del frente y vamos a colocar una gomita, vamos a aflojar un poquito para pasar el mechoncito hacia atrás o hacia adentro y repetimos el mismo procedimiento, vamos a tomar nuevamente otro mechón y vamos a añadir el mechón anterior, colocamos la gomita y pasamos nuevamente hacia adentro. Lo vamos a dejar hasta aquí únicamente con dos comitas. Ahora vamos a darle un poquito más de volumen a esta parte si es que a ti te gustan así Y si no lo puedes dejar así bien apretadito y, y todos esos cabellitos en su lugar Ahora vamos a hacer otro peinadito súper fácil Vamos a hacer simplemente dos colitas, una a cada lado Y si tú quieres las puedes dejar así Y si no puedes hacer unas cebollitas, unos moñitos, no sé cómo lo llamen Pero esto queda muy bonito y ahora para nuestro siguiente peinadito vamos a sacar una sección de cabello en esta parte vamos a hacerlo más que cuadrada vamos a hacerlo un poco más largo, una vez tenemos esto listo lo vamos a dividir en cuatro secciones de cabello, vamos a hacer la primera colita y vamos a colocar una gomita, ahora vamos a sacar la segunda colita y así sucesivamente lo vamos a hacer con las cuatro colitas y este peinadito es más o menos similar al que hicimos anteriormente y una vez terminamos esto vamos a sacar otra sección un poco alargada para que toda trenza quede bien bonita vamos a utilizar una cremita un fijador lo que a ti te guste y aquí vamos a hacer una trencita Ahora vamos a hacer otro peinadito súper súper rápido, para este simplemente dividimos el cabello en dos partes y vamos a hacer dos colitas bajas. En estas colitas vamos a hacer unos enrolladitos, unos moñitos y más o menos esto va a quedar así. Y ahora vamos a hacer este peinado de todos todos los peinados, creo que este es el que está un poquito más trabajado Pero la verdad vale mucho mucho la pena porque es muy bonito y con práctica todo todo es posible Así que para este peinado solo es cuestión de practicar, no lo vayas a hacer de un día a otro, no vaya a ser que te tome el tiempo y al fin no te salga.